no estoy nada nervioso. No. Hasta ahora me parece, bueno, para mí es un honor estar aquí y compartir este lugar con tanta gente muy interesante y espero que sea una muy buena experiencia. Hasta ahora muy interesante, ponencias muy, muy, muy importantes y bueno, proyectos también bastante interesantes que me gustaría escuchar, me gustaría aprender mucho de ellos también. Hasta este ahora, ha sido absolutamente espectacular. Uh, ainda vamos en no el primer día, pero ya, ya dio para aprender inmenso y el nivel de las apresentações está sido increíble. Mira, esto recién empieza, pero la verdad que hasta ahora nos hemos encontrado todos los emprendedores y ha habido una serie de charlas y la verdad que es muy interesante y sobre todo la oportunidad de poder encontrar gente de tantos lugares diferentes e intercambiar ideas. La verdad que es súper positivo. Muy interesante, conociendo mucha gente y nada, espero aprender mucho a lo largo de esta jornada. Me ha permitido conocer a mucha gente que está en mi misma situación y yo creo que va a ser una experiencia muy, muy grande. Muy bien.